El ambiente en las playas de Mazachapa y Pochomil fue de seguridad en el que transcurrió el descanso de las familias nicaragüenses durante la Semana Santa. Bueno, ¿qué podríamos decir? Pues gracias al, al comandante Daniel Agoparo Rosario Murillo, que verdad que, que, la, la que siempre, siempre enfocándose en la, en la clase floretaria, los pobres, la, y, y estas son verdaderamente la. La necesidad es que el pueblo realmente quiere salir a pasear, a, a conocer nuestro, nuestras zonas turísticas y, y, y el pueblo puede dar muchas gracias por toda todas estas experiencias. Oh, lógico, ¿cuánto vale un, un viaje a Granada? Yo creo que más, más, de, más de 100 Córdoba, ya, entonces somos 5, hubieran sido 500 Córdoba, entonces el comandante nos está ahorrando de eso para, para, para gastarlo con nuestros hijos, ya y las madres la madre muy contentas, las madres solteras. A partir de la Semana Santa, la inmensa mayoría de los nicaragüenses vacacionaron y con ellos se incrementaron los paseos en los buses en los barrios de Managua, a los centros recreativos como Granada y Giloá, realizados por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Bueno, es un, estamos bien alegres porque nuestro gobierno, dirigido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, está dando este, este beneficio. La restitución de derechos para que todas las familias vayan a disfrutar. La fecha es una oportunidad también para los comerciantes y trabajadores por cuenta propia, que aprovechen el movimiento de personas para ofertar sus productos y servicios de restaurante, venta de pescado y así generar más ingresos para sus familias. Y darle a ser a la cooperativa Mujeres en el Poder. Bueno, sí, pues bien, gracias a Dios, como ningún año hemos pasado de la venta, Excelente, gracias a Dios y esperando lo mejor siempre porque a como saben todos que vivimos de la pesca y esa es la idea del mañana, seguir adelante trabajando unidos, sí, como el pargo rojo, el pargo blanco que le llaman el ojón, el urel, el atún y muchas especies desde las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana comienzan a salir las lanchas, son las 11, las 12, aclaro, sí. Nos están tomando en cuenta si sí, en todo nunca habíamos sido nombradas, pero hoy en día sí somos vistas por la por los gobiernos y esperamos que cada día los apoyen porque somos mujeres solas trabajadoras y de eso vivimos de la pesca y de la ayuda de María Ángeles Obando Medina y soy Secretaria General de la Junta por la Confederación Nacional de la Pesca nosotros ahorita en esta Semana Santa para nosotros ha sido una de las mejores semanas santas que hemos tenido en los negocios, no por venta, sino por la organización que ha tenido el gobierno para, con todas las la personas que están visitando este balneario y todos los balnearios de Nicaragua por ejemplo una organización completa entre la policía la Cruz Roja, los antimotines y la defensa civil, por cualquier caso que tengamos que evacuar a la hora de algo que pueda pasar. El compañero Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, siempre preocupada por la comunidad, por la familia. La Semana Santa fue acompañado de un trabajo de resguardo y vigilancia por parte de las instituciones del gobierno sandinista, en especial de la Policía Nacional. Semana porque todo lo que el gobierno ha hecho para, para, la, para los bañarios, pues ha salido bien, pues porque ahora han habido bastante gente bajar a la costa y ha habido bastante negocio. Otros años la gente se cogía para arriba porque no podían bajar a la costa, nosotros nos mirábamos mal, pero ahora gracias a Dios y al gobierno, pues que nosotros nos, estamos, nos hemos levantado. Pues. Entre las festividades religiosas este verano destacan los judíos y los viacrucis